Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Melicat Blog. En este video les hablaré del significado de soñar con una fiesta. A continuación te mencionaré sus diferentes interpretaciones. Soñar con una fiesta en mi casa Si sueñas que hay una fiesta en tu propia casa indica que eres una persona muy positiva y que estás rodeado de buenas energías y buenas relaciones sociales Por otro lado también indica que te estás sintiendo un poco ansioso por alguna situación en particular Soñar con tu fiesta de cumpleaños Si soñaste con tu propio cumpleaños, se relaciona tu satisfacción personal y con la dicha que sientes al saber que has alcanzado alguna meta que te costó mucho esfuerzo. que Estás feliz con lo que tienes y con los objetivos que lograste concretar, por lo que tu autoestima está muy elevada. Soñar con una fiesta de cumpleaños de otra persona Si en el sueño estás en el cumpleaños de otra persona, esto quiere decir que van a surgir nuevas metas y que debes trabajar más duro para alcanzarlas. Así que no dejes de esforzarte y enfócate para avanzar en tus proyectos. Soñar con una fiesta de cumpleaños en la que te comes el pastel. Te indica posibles enojos o alguna enfermedad que pueda surgir en torno a tus seres queridos. Soñar con una fiesta de cumpleaños donde te dan un regalo. Simboliza que vendrá alguna sorpresa ya sea positiva o negativa en tu vida y que debes estar preparado para afrontar esta situación inesperada. Soñar con el cumpleaños de tu madre, es una señal de un nuevo comienzo y de que tu vida será larga, próspera y llena de muchas oportunidades, incluso si has tenido un fracaso reciente te invita a aprovechar esa oportunidad para plantearte nuevos retos. Soñar con una fiesta familiar, augura una pronta reunión con alguien que extrañas y que deseabas ver desde hace tiempo, también está relacionado a que sientes nostalgia por momentos de felicidad que viviste en el pasado, por otra parte soñar esto también puede indicar que tienes una buena relación con tu familia y que ellos están dispuestos a ayudarte cuando lo necesites. Soñar con una fiesta con amigos Predice que vas a recibir muy buenas noticias sobre una persona especial Esto te va a llenar de alegría porque es alguien a quien le tienes mucho aprecio Por otro lado, este tipo de sueños también pueden ser el reflejo de tus miedos y deseos más profundos Es un llamado a identificar lo que sientes y trabajar para equilibrar tus emociones positivamente Soñar con una fiesta de famosos si soñaste que estabas en una fiesta de algún famoso, prepárate porque es posible que recibas noticias importantes que has estado esperando durante mucho tiempo y que es posible que tengas deseos de vivir una aventura pasajera por algún deseo reprimido que tienes. Soñar con una fiesta en una casa ajena Es una clara señal de que necesitas realizar algunos cambios en tu vida ya que las expectativas que tienes sobre tu futuro no son muy buenas y deseas avanzar para concretar algunos proyectos que tienes retrasados, pero hay algo que no te deja lograrlo y deberás esforzarte más para alcanzarlo.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 video.